la primera mesa de diálogo introductorio que tiene como título Integración de políticas para la lucha contra la pobreza y exclusión social. Con la crisis del COVID-19 todo apunta, aunque es verdad que todavía no tenemos datos rigurosos y fiables, que se han agravado los indicadores de pobreza, exclusión social y vulnerabilidad, que de partida ya decíamos que eran muy complicados y se han sumado nuevos rostros a estas situaciones. Por lo tanto, se ha puesto en evidencia la fragilidad del sistema y a prueba la solidez de nuestro estado de bienestar, mostrando y haciendo especialmente notables las deficiencias y profundizando en las desigualdades estructurales, tanto económicas, sociales, de género, etcétera. Así como los desequilibrios ambientales que están en la base de su gestación. Pero como cualquier otra crisis, la pandemia del coronavirus, la crisis económica y social en la que nos encontramos, nos ofrece la posibilidad de reflexionar sobre cómo encontrar nuevas soluciones, nuevas formas de organización. Reflexionar también sobre cómo hacer mejor las cosas de cara al futuro y evitar los errores y deficiencias que hemos cometido en el pasado y en el presente más inmediato. En definitiva, un escenario de desafíos y oportunidades para la redefinición de las políticas sociales. Esta mañana hablaremos desde la perspectiva europea estatal y autonómica sobre la importancia de tener en cuenta e incluir las políticas de prevención y lucha contra la pobreza, la exclusión social y la, y la vulnerabilidad en los planes para la reconstrucción del país en nuestro caso, y de, de las comunidades autónomas, en el caso nuestro, de la región de Murcia. También deciros que se suma al diálogo José Manuel Morales, que es jefe de área de la Subdirección General de Programas Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que paso a presentaros y a haceros una breve descripción de su trayectoria. Es doctor en medicina y especialista en medicina preventiva y salud pública experto en epidemiología social. Tiene como experiencia la responsabilidad del área de estudios y formación en los ámbitos de los servicios sociales de atención primaria y de la inclusión social en el marco de la cooperación técnica entre la Administración General del Estado y las administraciones autonómicas y es autor de publicaciones a nivel nacional e internacional de estudios en epidemiología social y calidad de vida en bienestar infantil, personas mayores y personas con discapacidad. Bienvenido, José Manuel. No te vemos, eh, tenía muchas... una dific... Te muchas oímos. Muchas Buenos días, quizás si me oís, y aunque aparece en negro porque en la oficina no tenemos videocámara en el ordenador, pero espero que el sonido sea bueno. Y he intentado conectarme por vídeo a través del, del móvil. No sé si será factible el que se pueda activar o que tenga que realizar alguna, alguna acción. Eh, de entrada, confirmar que se me oye bien y que, por tanto, me podéis seguir, aunque sea en negro, pero, pero bueno. José, por José Manuel, es. José Manuel, se te, Hola, ve, se te ve el móvil, o sea perfecto, que muy bien, se, por el móvil se te está viendo. ¿eh? Perfecto, perfecto, muy bien, muy bien. Y se te pues, oye bien, confirmar que se te oye bien. Pues nada, muchas gracias por, por estar aquí con, con vosotros y, por tanto, me pongo a la orden de la mesa. Muchas gracias. El orden de intervenciones será el de, en primer lugar interviene Carlos Susías Rodado, en segundo lugar Isabel Franco y en tercer lugar José Manuel Morales. Tenéis unos 15 minutos de intervención y después de cada una de las intervenciones queremos abrir un, un, un, un, un, un tiempo de exposición de los participantes de la mesa y un debate con los, perdón, un espacio para que podáis participar con lo, con la mesa, un espacio abierto en, con el público y la mesa, que será si conseguimos cumplir los horarios, que yo creo que sí, pues nos estamos portando perfectamente, os están portando muy bien, eh, de unos 20 minutos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si os parece, Carlos, empiezas tú y te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias eh, Rosa. Aprovecho también para... Eh, agradecer a la red de Murcia que, que esté organizando este, este seminario, ¿no? y además me alegro de, eh, de coincidir, por supuesto, con, eh, con Isabel en esta, en esta mesa y con José Manuel, que llevábamos mucho tiempo sin vernos, ¿no? eh, y eso que durante mucho tiempo hemos sido compañeros de bolos, ¿no? de, de estar haciendo distintos seminarios y, y demás. ¿no? Eh, eh, cuando estamos hablando de, de este proceso de reconstrucción y demás, ver un poco el papel que pueden cumplir las, las políticas sociales en los procesos de reconstrucción, es, eh, es importante, primero, hacer una pequeña, eh, un pequeño marco. ¿no? Eh, es verdad que estamos hablando, yo estoy hablando desde la red de lucha contra la pobreza y la exclusión social, eh, la lucha contra la desigualdad, y eso significa que tienes que, que posicionar qué entiendes, quién entiendes, que entiende, que crees que tiene que intervenir para erradicar la pobreza o para afrontar las consecuencias de la pobreza, que, como he dicho antes, son cosas distintas, en que, aunque en algunos momentos eh, las medidas pueden actuar sobre las, dos, eh, sobre las dos cuestiones. Evidentemente, para erradicar la pobreza y para afrontar las consecuencias de la pobreza hacen falta determinado tipo de políticas, ¿no? y tienen, unas tienen que ver con las políticas de rentas, y cuando he hablado de las políticas de renta, estamos hablando de las rentas provenientes del empleo, el empleo, un empleo que tiene que ser eh, digno, suficiente, con salario adecuado, etcétera, porque no vale cualquier empleo. Hay que recordar que tenemos un 14% de personas en situación de pobreza eh, que tienen trabajo, 14% de trabajadores que están en situación de pobreza, perdón, y de las personas en pobreza tenemos más de un 30% que tienen empleo. ¿No? Por lo tanto, el empleo por sí mismo eh, no es un elemento de integración social si no cumple determinadas condiciones, es decir, que ese empleo tenga, eh, tenga determinada calidad. Luego, está dentro de estas políticas de renta, está el empleo, por supuesto, estarían las pensiones, que les pasa lo mismo. Eh, si, es, si las pensiones eh, no llegan a los umbrales de pobreza, pues tendremos a las personas en, por debajo del umbral, eh, tendremos dentro del umbral de pobreza, ¿no? Esto nos ocurre sobre todo con las no contributivas. Y luego tendremos el sistema de rentas mínimas, que ese podemos hablar luego más adelante, porque vamos, con la entrada del ingreso mínimo vital es un elemento importante. Ojo, en España, no es que no tuviésemos sistema de rentas mínimas, que no, que por tener teníamos más que nadie, porque teníamos 19, ¿no? más el estatal. ¿no? Y, eh, otra cosa era el nivel, de cobertura, ¿no? el nivel de cobertura, exceptuando en el País Vasco y Navarra, que era altísima la cobertura y además también era... Era, muy, era un sistema más potente. En el resto de comunidades autónomas, muchas de ellas, la cobertura era muy baja, una cobertura bajísima. Yo provengo de una comunidad autónoma donde la cobertura era del 4%. Es decir, que tú podías estar dando una renta mínima de 400 y pico euros o de 500, eh, pero como no se la dabas a casi nadie, pues entonces como si nos la tuvieses, no la tuviesen. Verdaderamente, al final, estaba dándose al 4% de las personas que la necesitaban, ¿no? de las familias de los hogares que lo necesitaban. Ese sería un elemento importante. Y aquí tiene una, una labor, sobre todo, de carácter preventivo del empobrecimiento y de las consecuencias del empobrecimiento. Pero luego hay otros sistemas de protección que deben de estar activados y que deben de tener ciertas características si queremos verdaderamente evitar esos elementos de, de empobrecimiento de la población, de exclusión y demás. Uno son los sospechosos habituales, el sistema sanitario, ¿no? sistema sanitario que, que, que además lo hemos, pues, lo hemos tenido muy, en, muy presente en estos, en estos meses y que lo seguimos, y lo seguimos teniendo y además que lo hemos considerado siempre la joya de la corona y ahora nos damos cuenta que o la joya estaba un poco tocada o la corona la tenemos un poco de aquella manera, ¿no? porque es verdad que se ve que hay que reforzarlo ¿no? y sobre todo, pero es importante saber que gracias a que tenemos tenido un sistema sanitario Razonablemente potente, con unos profesionales eh, muy volcados, pues, hombre, pues hemos salido un poco mejor de lo que, de lo que pueden estar saliendo algunos otros, otros países ¿no? en, estos, en estos momentos. Pero, por tanto es necesario un sistema sanitario, porque aquí están las políticas pre-redistributivas, es decir, si alguien, si no tienes un sistema sanitario que te asista a las personas verdaderamente, que sea universal y que sea y que llegue a toda la, a toda la población y que sea gratuito, eh, beneficia sobre todo a las capas más eh, medias y bajas de la sociedad porque son las que no solo podrían pagar, pero cualquier pequeña intervención le podría llegar a un quebranto económico del cual no se podría recuperar en la vida. ¿no? Eh, luego tendremos, por supuesto, el sistema educativo, que también hemos visto las carencias que tiene, que la, esta pandemia nos ha puesto eh, frente al espejo, ¿no? pero claro, un sistema educativo que tiene que afrontar, por un lado, la diversidad y, por otro lado, la brecha que existe eh, vinculada a la, a la riqueza o a la pobreza, como lo queramos eh, llamar, y que tiene que ver con la brecha digital, pero tiene que ver con las condiciones de vivienda, tiene que ver, en definitiva, con las condiciones, eh, condiciones familiares. ¿no? Luego, otro pilar también es el tema de la vivienda, que también en la pandemia no, ha, no lo ha puesto frente a, a la cara. ¿no? no es lo mismo estar confinado en un, en un chalet con piscina y... y y cierto terreno y demás que estar confinado en un piso de 30 metros en un bajo con una pequeña ventana que da a un patio interior son cosas claramente distintas no es lo mismo estar en una vivienda sobre eh, con hacinamiento que estar viviendo en una vivienda donde tienes el espacio para ti mismo y tienes eh, más de 100 metros cuadrados o sea, en definitiva estamos viendo también y luego las condiciones de la vivienda, humedades aclimatación eh, de la vivienda eh, tanto en calefacción como aire acondicionado, etcétera Por lo tanto también se está viendo lo que no tenemos en la vivienda Y luego otro pilar eran los, los servicios sociales que además aquí se nos han visto totalmente las costuras ¿no? aquí hemos tenido en muchos sitios los servicios sociales eh, hasta que han reaccionado en algunos sitios ha tardado tiempo ¿No? Eh, eh, cuando el gobierno decide declarar los servicios esenciales, que por cierto también declaran muchas de las prestaciones de las entidades sociales declaran como esenciales, más allá de la declaración se ve poquito, se ve poquito más, porque ni llegan, ni llegan las medidas de protección necesarias para los profesionales, ni se, ni se habilitan los, eh, los espacios, y se tarda muchísimo en abrir si es que se abren, y pues, de hecho tenemos un montón de servicios que se han abierto muy tarde, si es que algunos y algunos todavía están sin abrir. ¿no? Por lo tanto, eh, los servicios sociales han visto mucho la debilidad. La, eh, también tiene que ver con que no tenemos un sistema. Eh, estatal de servicios sociales, sino que son servicios, todos son de carácter autonómico, cada comunidad autónoma ha dado una respuesta distinta eh, y, y la verdad que se han visto claramente sobrepasados. ¿no? Eh, y eso que se han tomado medidas a nivel estatal que han paliado mucho lo que pueden ser las consecuencias sociales de esta, de esta crisis, vinculadas al tema de vivienda, vinculadas al tema de rentas y vinculadas, sobre todo, a la protección del empleo. ¿no? Por lo tanto, tenemos ya todos esos pilares. ¿no? Pero hay otro pilar que nunca hablamos de ello, sobre todo de las entidades sociales, casi nunca hablamos, pero que son necesarios. Si queremos erradicar la pobreza, esto no lo vamos a hacer con estas cinco cosas que he dicho anteriormente. ¿no? Tiene que ser con otra razón que es con políticas económicas y políticas fiscales, que no produzcan más pobreza. Es decir, si tú tienes un gran sistema de protección social, pero haces políticas económicas que van generando más pobreza, tontería. No hay ningún sistema de protección social que lo pueda soportar. Por lo tanto, hay que hacer políticas económicas que no generen más pobreza. Y por otro lado, tiene que hacer unas políticas fiscales que sean acordes con el país en el que estamos viviendo. Somos uno de los países más ricos del mundo con una crisis económica importante ¿no? eh, que estamos viviendo en estos momentos y que estamos dedicando una ingente cantidad de recursos para poder salir, eh, para poder afrontar la crisis económica que, eh, que estamos viviendo ya en estos, en estos momentos. ¿no? Pero claro, para hacer eso también es necesario luego cuando haya que empezar a, a, a devolver el dinero, dejar de gastar tanto y para, para empezar a devolver el dinero a quien nos lo está dejando, pues posiblemente tendremos que también hacer un esfuerzo de carácter fiscal. Si no, estaríamos cayendo en el pensamiento mágico. Por lo tanto, si estamos hablando de reconstrucción, tenemos que hablar de todo esto. Y también es importante tener claro que estas políticas de protección social son parte, de la, son parte del desarrollo económico, imprescindibles para el desarrollo económico. Alguien cuestiona en estos momentos que sin un buen sistema sanitario al, hubiésemos La crisis económica no sería mucho más brutal en estos momentos. ¿no? Entonces, ¿el sistema sanitario qué es? ¿Un gasto o una fuente de inversión para el desarrollo económico de este país? ¿Y el sistema educativo? ¿Y el tener a la gente en, una, en unas viviendas medianamente dignas? Entonces, estamos viendo, la crisis nos ha puesto enfrente, frente a nosotros, verdaderamente, los elementos redistributivos que, que tenemos que tener presentes si queremos tener un desarrollo económico medianamente eh, adecuado. Y luego, la coordinación de políticas, en el sentido de que estamos en la Unión Europea. Estamos pendientes de si se aprueban un gran paquete ahora de medidas en el mes de julio, que posiblemente se aprueben en septiembre, pero bueno, se va a intentar ahora. En, en julio y demás. Pero también tenemos en cuenta que está el presupuesto de la Unión Europea, el nuevo marco financiero plurianual, en el que eh, ya vemos que va a haber una orientación, por un lado va a ser más social, eso ya lo sabemos, y también va a ser una, un, unos presupuestos mucho más verdes. Es decir, nos vamos a orientar hacia la economía verde y nos vamos a, a hacia una economía mucho más digital que también hemos visto durante la crisis, cómo tenemos la brecha digital que tenemos en estos momentos en, en España. Y todo esto como afecta al, al tema de pobreza y exclusión social, porque estamos hablando de todas estas cosas, en vez de estar hablando directamente de qué ayudas damos a las personas en situación de pobreza, estamos hablando de todo esto porque si no se afrontan todas estas cosas al mismo tiempo en una estrategia contra la pobreza, la exclusión social y la desigualdad, es imposible verdaderamente afrontar los temas de pobreza. O sea, no se puede hablar ahora mismo de, un, de, de erradicar la pobreza sin de erradicar la brecha digital. Es decir, lo mismo que hace años hablaba de los analfabetos y los analfabetos funcionales, a quienes no sabían leer y escribir, o que malamente sabían leer, leían, pero no terminaban de poder manejarse bien, lo mismo nos ocurre ahora mismo con el tema digital. Entonces, tenemos los analfabetos digitales y tenemos los analfabetos funcionales digitales. Eso lo tenemos ya, pero es que además tenemos otra brecha digital entre el ámbito rural y el ámbito urbano, lo tenemos también por cuestiones generacionales, y luego además tenemos, el, tenemos el, la brecha digital vinculada a los estereotipos falsos. Es decir, pensamos que los jóvenes, como son nativos digitales, ya saben manejar cualquier cosa para su vida diaria. No, no es verdad. Y se ha demostrado con el Plan de Garantía Juvenil que es necesario hacer mucho, trabajar mucho más con ellos. Por lo tanto, en esa estrategia nacional que tenemos de lucha contra la pobreza, que no está operativizada todavía, se hizo un amago una de operativización en el, el anterior Gobierno, pero al final no, no llegó a buen puerto, o quedó medianamente definido. Ahora, ahora hemos pedido que se haga ya el primer plan operativo 2020-2021, nada de ir año a año porque este año ya está, eh, estamos donde estamos que se haga el 2020-2021 eh, y es operativizar significa que esa estrategia contra la pobreza que existe, que ya está, ¿no? que tiene ese carácter holístico, que afronta un montón de medidas, desde de infancia, juventud, además la consejera, lo, la vicepresidenta lo ha dicho, me parece que es especialmente importante. Eh, pero cuando hablamos de infancia, tengamos claro una cosa, no hay ningún niño rico en una familia pobre, ni ningún niño pobre en una familia rica, es decir, verdaderamente la pobreza infantil está vinculada a la, a la pobreza en el hogar es imposible disociar una cosa de la otra. Una cosa, otra cosa es que haya faltan medidas para paliar la situación de pobreza de la infancia en las familias pobres. Pero si lo que queremos es luchar contra la pobreza y que no haya pobreza infantil, tenemos que luchar contra la pobreza de la familia. Y en este país hacen falta políticas de familia, políticas de familia de carácter general, que por cierto, políticas de familia que luego repercutirán 20 años después, pero que repercutirán posiblemente en tener unas mejores pensiones. ¿No? Esto es, está todo interrelacionado, por lo tanto, afrontar la pobreza, la exclusión social y la desigualdad tiene que tener ese enfoque global, ese enfoque holístico que digo muchas veces para ver cómo, lo, cómo lo, lo hacemos. Por lo tanto, y ahí van las políticas. Todo eso tiene que ver con las políticas y los distintos eh, entramados de la política que he dicho en la apertura de este, de este seminario. La Unión Europea va a poner una gran cantidad de recursos, se están haciendo estrategias de reconstrucción y estamos viendo que una de las cosas que ha ocurrido también con estos fondos que estaban dedicando a la reconstrucción, por ejemplo, los famosos 16.000 millones que iban a las comunidades autónomas hay a sanidad, ha ido luego a educación, que son necesarios, pero los servicios sociales han quedado, fuera Prácticamente han quedado anulados. Y los servicios sociales necesitamos varias cosas. Primero, una ley básica de servicios sociales a nivel estatal y financiación para reforzar los servicios sociales públicos, que están francamente debilitados. Y además de eso, se necesita reforzar los servicios sociales que estamos prestando las propias entidades sociales. Ahí también tiene que ver con la financiación, igual que se está rescatando al sector del automóvil, que se está rescatando a determinados sectores económicos, el tercer sector estamos también en una situación que necesitamos un rescate. Por un lado, los proyectos y programas y servicios que estamos prestando deben de estar suficientemente dotados, que no son nuestros servicios, que son los servicios públicos que estamos gestionando a las entidades sociales, que nadie, que nadie se olvide, y por otro lado, como sector, necesitamos sostener también nuestras, nuestras estructuras. ¿no? Eh, a nadie se le ocurriría decir que cuando van a hacer una, se va a hacer una autopista, es que la empresa, eh, yo te pago el arquitrán pero luego tú consigues que la ciudadanía te pague el, el tener el, el mantener la empresa. No, no, cuando tú haces la autopista le estás pagando todo lo que cuesta la autopista más un beneficio industrial. ¿No? O sea, verdaderamente, entonces tenemos que hablar en esos términos también cuando estamos hablando de las personas, no, y no solamente de las, de las carreteras. Por lo tanto, estamos hablando, por un lado, de las políticas, de los ámbitos competenciales, que hay que recordar que la, comunidad, la, la Unión Europea, que está dando recursos, pero las competencias que tienen en ámbitos sociales son, son más bien pequeñas. Por lo tanto, todo el impulso que está lanzando del pilar de derechos sociales, con, que lo va a vincular a los fondos europeos, eso significa que a partir de, del próximo periodo, todas las comunidades autónomas, a nivel estatal y a nivel autonómico, se van a poder reorientar de una manera mucho más social esos fondos que van a llegar. Por lo tanto, las consejerías de bienestar social, las consejerías de políticas sociales, deben de tener un mayor protagonismo en esos, en esos fondos europeos que vienen además con un plan de garantía infantil, con un plan de garantía juvenil, con el Fondo de Ayuda a los Más Necesitados, etcétera Por lo tanto, y con eso hay que contar con las entidades sociales, para poder llevar adelante el desarrollo de esas, de esas políticas, de esas, de esas medidas. Luego, esos programas, esas estrategias regionales que también tienen que existir, igual como a nivel nacional, deben de contemplar cómo actúa todo el gobierno autónomo, igual como se contempla a nivel estatal cómo actúa todo el gobierno de la nación. En la Estrategia Nacional de lucha contra la Pobreza, efectuando el Ministerio de Defensa, todos los ministerios tienen alguna, alguna materia que actuar en la estrategia contra la pobreza. En las comunidades autónomas debe ocurrir lo mismo. Pues vuelvo a repetir, la brecha digital, la, la vivienda, el empleo, el, la hacienda, el, la sostenibilidad del, eh, del propio sector, lo, lo, que tiene que ver, lo que tiene que ver con las políticas educativas, los servicios sociales, la atención a la dependencia, etc. Todo eso tiene que estar contemplado en esa estrategia contra la pobreza para que luego se pueda desarrollar. Y luego tenemos eh, finalmente que todo eso hoy que tiene, que tiene que ser financiado. La Unión Europea aporta esos, esos, aporta esos recursos. El nivel del Estado ha hecho una medida súper potente, en este caso para luchar contra la, contra la pobreza severa, que, que es el ingreso mínimo vital. Yo he dicho y lo vuelvo a repetir: el ingreso mínimo vital actuará muy mucho sobre la pobreza severa, pero no va a sacar de la pobreza en general ni a una sola persona en España. Ni a una sola, porque está muy por debajo del umbral de pobreza. ¿no? Pero sí es verdad que puede afectar de una manera importante a la pobreza severa. Eh, se va a llegar posiblemente al más del 85% de cobertura a nivel nacional, pero es verdad que queda un 15% de personas que difícilmente, estamos calculando que puede ser en torno al 15%, exactamente no lo sabemos, todavía eso no se sabe, no lo sabe nadie, cuánta gente va a quedar fuera. Si sí sabemos que, por ejemplo, las personas sin hogar, pues ahora esperaremos cómo se desarrolla el Parlamento y cómo se tramita la ley en el, Congreso, en el Congreso de los Diputados, pues vamos a ver si se consigue que lo de las personas sin hogar, que están contempladas, pero se ve un poco difícil, cómo se facilita un poco más esto, pero luego está la situación de las personas en situación irregular ¿no? que tenemos en España, que además son personas que ni se las expulsa ni se las regulariza, con lo cual las tenemos en un limbo, eh, en un limbo aquí en España. Y hay que buscar una solución, hay que buscar una respuesta para estas personas. Lo que no se puede hacer es no hacer nada, que es lo que estamos haciendo en estos, en estos momentos. Algunas medidas que se han tomado puntuales para que se pongan a, para llevarlos a trabajar en determinados momentos durante la pandemia y demás, pues bien, está bien que se hagan, pero a lo mejor eso tenemos que estabilizarlo bastante, bastante más. Y por lo tanto, cuando estamos hablando de cuál es la importancia de las políticas sociales en la reconstrucción del país es básica, porque hemos visto también que aquellos países que en la anterior crisis tenían un sistema de políticas sociales mucho más sólido y mucho más consolidado, el impacto en las personas ha sido menor y la salida de la crisis ha sido más rápida y más equitativa. Mientras que en países que teníamos unos sistemas débiles y además los debilitamos más, hemos tenido una salida más lenta y además la salida que tuvimos fue más desigual. Porque, aunque en España a nivel macroeconómico ya habíamos salido de la crisis de 2008, eso era verdad una verdad a medias. Había un sector de la población, el último centil de la población, en el que no solamente se habían tirado nueve años de crisis, sino que aún no habían recuperado los niveles anteriores al 2008. Mientras que hay otros sectores de la población, y hoy está saliendo, que eh, habíamos aumentado el número, el número de millonarios en, en España... Y mucha de esa gente había estado en crisis eh, había tenido una crisis muy leve si es que la había llegado a tener y no había llegado ni a unos no había llegado ni a unos meses eh, el estar en crisis por lo tanto hay que también actuar en la equidad esto quiere decir que son necesarios instrumentos el mero crecimiento no genera la erradicación de la pobreza. Tiene que haber estrategia clara de lucha contra la pobreza y contra las consecuencias de la pobreza, que son dos cosas distintas y necesitan medidas, en algunos casos, claramente distintas. Y en eso es en lo que estamos. Y luego está el papel que debe de cumplir el tercer sector en esto, que es un papel complementario, no subsidiario, y si siendo complementario significa que si participamos desde el diseño de la estrategia y el diseño de las políticas, pues entonces podremos ir avanzando en la corresponsabilidad Partiendo de que la responsabilidad última siempre es de las administraciones públicas. Y yo creo que aquí lo dejo para preguntas y demás. Si sí es cierto y decir que tenemos marcos, lo he dicho al principio y vuelvo a repetir lo que sí, tenemos marcos y compromisos nacionales del gobierno de, de España eh, hace, ya, hace ya muchos años. El, el, el compromiso con el Pilar Europeo de Derechos Sociales es desde hace ya cuatro años que se tiene ese compromiso. ¿no? Ese compromiso también se adquirió con la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde hace un año y pico tenemos la Estrategia Nacional contra la Pobreza, la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, en definitiva... Tenemos en estos momentos instrumentos que ya nos obligan verdaderamente, tanto con Europa eh, como con nosotros mismos, a actuar. Pongámoslos en marcha y dotémoslos de recursos necesarios para, tra para trabajar en esta línea. para eh, Parafraseando a, a José María Pascual, las políticas de inclusión son motor de desarrollo. No son su consecuencia, ¿no? Y eso lo tenemos que tener, tenemos que tener claro. El ingreso mínimo vital, 3.500 millones de euros que se ponen sobre, se han puesto sobre la mesa. Eso son 3.500 millones de euros que van directamente a incentivar el consumo, que es una de las cosas que tenemos que incentivar en estos momentos, ¿no? Porque eso, ese dinero no se lo va a llevar ninguna familia que lo va a recibir, se lo va a llevar a ni ninguna cuenta en Suiza ni le va a alquilar un yate. Eso ya lo podemos asegurar. Eso va a ir directamente al, al, al pequeño comercio, a la tienda de la esquina. Va a ir al desarrollo comunitario. Verdaderamente, las políticas de protección social, de inclusión social, son políticas de desarrollo, desarrollo económico. Y en eso, las entidades del tercer sector tenemos que colaborar y tenemos que trabajar. Pero también es verdad que la necesidad, el tercer sector está muy cerca de necesitar, como dije en el, en el Parlamento la Comisión de Reconstrucción, un rescate y muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la claridad en la exposición, por no desfallecer y seguir insistiendo en la responsabilidad de pública de las políticas sociales y, sobre todo, en el papel de las entidades del tercer sector en las estrategias y planes de lucha contra la pobreza. Así que, les repito, muchísimas gracias, Carlos. Tienes la palabra, Isabel, vicepresidenta, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Bueno, suscribo prácticamente al 100% todo lo que ha dicho Carlos, es cierto que estamos viviendo un momento que ha permitido que efectivamente, eh, por si no era suficientemente visible, nuestras costuras se hicieran aún más evidentes para toda la sociedad. Eh, necesitamos, y me sumo a esa reivindicación, necesitamos que el Gobierno de la Nación se replantee la necesidad de dotar eh, concretamente las políticas sociales con un fondo específico eh, hemos reclamado en todos los ámbitos posibles que se replanteen eh, esos mil millones de euros que serían anunciados para políticas sociales y que finalmente no se han, no se han eh, consolidado creemos que son compatibles con cualquier otra línea de ayuda y entendemos además que efectivamente ese puede ser una partida de ese importe puede ser el respaldo definitivo que reciba ahí la entidad del tercer sector para poder hacer frente a la situación que se está viviendo en estos momentos en, en todo y cada uno de los rincones de, esta, de este país. Eh, también es cierto que esta situación nos ha planteado un reto a todos y es un reto de coordinación que tiene que llevarnos más lejos aún y que, tiene, y que se plantea como más exigente eh, hasta el momento y es que tenemos que demostrar todas las instituciones que somos capaces de coordinarnos en los diferentes niveles en que nos encontramos con el, con el fin de dar una respuesta ágil a las entidades cuando nos demandáis el apoyo y desarrollo de normativa o cualquier otra acción eh, desde el punto de vista político e institucional. En la región de Murcia, las la estrategias integrales se en se entre ejes concretos. Un nuevo marco jurídico para los servicios sociales, el, ese pacto de lucha contra la pobreza y la exclusión social que suscribíamos todos los partidos políticos eh, hace poco más de un año, y un plan de, reactividad, de reactivación económica, el Plan Reactiva 2020, donde se contemplan las medidas eh, a seguir y la estrategia a seguir durante los años 2020 y 2021 por parte del Gobierno regional de cara a hacer frente a esta situación. En lo que se refiere al marco jurídico, eh, nosotros estamos en estos momentos en proceso de trámite y debate por parte del legislativo de nuestra región, de la Asamblea Regional de Murcia, de una nueva Ley de Servicios Sociales, eh, considerada y calificada como ley de cuarta generación porque viene a adaptarse y a dar respuesta a tantas necesidades como se plantean actualmente eh, en este ámbito. La ley tiene por objeto promover y garantizar en nuestra comunidad autónoma el derecho de acceso en condiciones de igualdad a un sistema de servicios sociales de carácter universal y reconocer igualmente el derecho subjetivo a las prestaciones garantizadas del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública en las condiciones y en los términos específicamente previstos para cada uno de ellas. Pero además de ello, también tiene por objeto regular y organizar el sistema de servicios sociales de la región, estableciendo o convirtiéndose en el marco normativo al que han de ajustarse las actuaciones públicas y la iniciativa privada en materia de servicios sociales, para fomentar y garantizar el derecho a su participación en la prestación de los mismos mediante un concepto social o cualquier otra forma de colaboración. Esta ley, que esperamos que se comience a debatir en el mes de septiembre ya en la Asamblea Regional y que esté aprobada antes de que finalice el año, identifica las prestaciones garantizadas y señala también el derecho subjetivo al acceso al sistema público de servicios sociales, y para ello cuenta con compromisos explícitos como eh, la elaboración de un plan regional de servicios sociales que debe aprobar el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería Competente, en este caso la nuestra, previo informe del Consejo Regional de Servicios Sociales. En el proceso de elaboración de ese plan, por supuesto, hemos previsto y la ley así lo contempla: dar participación a todos los actores sociales y profesionales. ...que intervienen en el ámbito de los servicios sociales... ...procedentes de la administración regional... ...de la local y también de las iniciativas sociales. Se contempla la participación de los actores sociales... ...de entidades locales y también... ...la elaboración de un mapa de servicios sociales... ...lo que resulta para nosotros mucho más importa, importante... ...el catálogo de prestaciones del sistema de servicios sociales. Este catálogo tiene un valor eh, destacado para todos nosotros en la región de Murcia, puesto que es precisamente la respuesta a una de las demandas más amplias que hemos recibido desde las entidades y también desde las corporaciones locales. Y es que es importantísimo, y en estos momentos más que nunca, universalizar, estandarizar las prestaciones sociales que reciben los ciudadanos, que no existan diferencias según el municipio donde residan. Además de ello, en la región de Murcia nos marcamos como hoja de ruta, eso lo sabe bien la red, la EAPN, el Pacto de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en su segunda versión, que como ya he señalado en más de una ocasión fue suscrito en mayo del año pasado por todos los partidos políticos que en, este momento, que en ese momento tenían representación institucional en la Asamblea Regional. La relación de esta consejería, como, como podrá testiguar Rosa y el resto de integrantes de la Junta Directiva que asisten a este seminario hoy, es muy estrecha. Eh, hemos trabajado en 2019 eh, a través de la financiación de ese estudio de población en riesgo de pobreza y exclusión social en la región de Murcia y, por supuesto, estamos totalmente comprometidos con eh, la incorporación de las propuestas para la recuperación social. Tras la pandemia que ha generado COVID-19. Hemos planteado y, por supuesto, desarrollado distintas reuniones, donde eh, hasta el momento ya hemos logrado avanzar hasta el punto de crear el organismo directivo rector de ese pacto, que nos va a permitir identificar a continuación las líneas de trabajo prioritaria. Todos sabemos lo que ha pasado a partir del 14 de marzo, y por eso, precisamente, cuando retomamos las reuniones con la EAPN el pasado día 3 de este mes de julio, y también junto con la delegación del Gobierno y la Federación del Municipio, entendimos ya que teníamos que incorporar un análisis de los cambios que se han producido en nuestra sociedad, en el mapa social de la región de Murcia, para reorientar nuestras prioridades. Entendemos, por supuesto, que uno de nuestros retos ahora, además, es buscar la manera de compatibilizar la renta básica de inserción y el ingreso mínimo vital. Y, por supuesto, para ello nos estamos preparando ya para iniciar la reforma jurídica que nos permita eh, establecer esa compatibilidad que en estos momentos se presenta complicada. Se van a financiar, además, como he dicho antes, ese estudio que va a profundizar en el trabajo ya realizado para conocer ...la situación de pobreza infantil y la pobreza en las familias de la región de Murcia, porque somos conscientes de que, junto con las dificultades de acceso a la vivienda, es una de las características estructurales de los modelos sociales vigentes en la actualidad. Además de ello, el plan reactiva es un compromiso de la, del Gobierno regional para desarrollar una estrategia de reactivación económica y social en esta región donde vamos a tratar de incorporar todas las propuestas tendentes a mejorar la cohesión social. Vamos a trabajar para marcar dentro de ese plan como un factor para mejorar la competitividad, precisamente la corrección de la desigualdad social. Y también hablamos de la necesidad de que exista un crecimiento económico con integración social, proponiendo como medida esa elaboración del plan regional de e integración social. Destacar, por supuesto, que entendemos que la gobernanza debe ser nuestra manera de trabajar, así lo planteamos nada más llegar al Gobierno regional. Entendemos que no existe la posibilidad de dirigir las políticas sociales desde eh, un despacho a puertas cerradas, sino que tenemos que tener siempre y concebir el Gobierno como un espacio a puertas abiertas donde se sientan con nosotros a diario las necesidades, la inquietud y los planteamientos de las entidades que trabajan, en este caso, en el tercer sector y en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Sabemos que la Administración debe de, eh, consolidar y mantener el liderazgo y el compromiso en la promoción de esas iniciativas, que además también es nuestra responsabilidad coordinar los recursos eh, de nuestra Administración y llegar a, a otras y que debemos de promover siempre la participación de todos los actores implicados. Y estamos claramente comprometidos con aprovechar las posibilidades de innovar que nos ofrece el Fondo Social Europeo y así hemos empezado a trabajar en ello ya para promover otras actuaciones que puedan ser exportables a los procesos de intervención social. La coordinación sociosanitaria, la coordinación para la mejora de la empleabilidad, y aquellos proyectos que puedan resultar innovadores en materia de vivienda son también ejes de trabajo para nosotros. Precisamente por ello tratamos de acoplar todo aquello que hemos tenido que improvisar durante los últimos meses con lo que ya teníamos previsto hacer. Y la verdad es que en este punto quisiera destacar la enorme labor que han realizado las distintas entidades del sector social de Murcia, a través de los grupos de trabajo del plan Platemur, ese plan de emergencia que tuvimos que poner en marcha en marzo a raíz de la situación sanitaria, de emergencia sanitaria que se estaba registrando y que eh, ha mostrado un método, unos métodos de trabajo fructíferos, satisfactorios para todos, que nos van a permitir avanzar con mayor rapidez, puesto que van a evitar esos tiempos de demora que siempre resultan inevitables cuando empieza a, a constituir grupos, a establecer, eje, a señalar las prioridades y a establecer los sistemas de trabajo. Ya está establecido todo eso, ya se ha realizado ese proceso a través de los grupos de trabajo de Platemur y lo que vamos a hacer es precisamente mantenerlo para aprovechar su efectividad. Nosotros entendemos que, eh, desde luego, eh, tanto la Agenda 2030 de Naciones Unidas como eh, el pilar europeo de los derechos sociales de la Unión Europea o la Estrategia Nacional de Prevención y de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social del Gobierno de España son también pilares para las acciones políticas a desarrollar. Todo ello son mecanismos que parten de un análisis de la situación estructural que analiza los déficits y que marca también la línea estratégica y que cuando mayor es el ámbito de influencia de cada organismo nos enseña que más amplias son las líneas de trabajo y, por lo tanto, afectan de una manera global a las sociedades, a los gobiernos y a las entidades locales. Cada uno de estos organismos son para nosotros guías desde el punto de vista de que plantean unas metas que se concretan de manera operativa en función de las características de cada entorno. Y la consecución de estas metas entendemos que tienen que ser responsabilidad de los gobiernos y también de las naciones, que al fin y al cabo, en muchos casos, ...no son ni más ni menos que varios gobiernos pequeños unidos en torno a un mismo proyecto de un país. Hay una parte de esa responsabilidad que entendemos que corresponde a los organismos encargados de las materias propias de los servicios sociales... ...aunque siempre en colaboración con otros que pudieran ser responsables... ...y este, concretamente, es el caso de la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Exclusión Social... ...que a partir del diagnóstico de la pobreza y la exclusión social en España, hace hincapié especial en la pobreza infantil y en el diagnóstico de las políticas y los programas de transferencia que identifica las estrategias para combatir la pobreza a través de garantizar los ingresos, la inversión social en las empresas a través de la educación, la formación y el empleo y la protección social ante los riesgos del ciclo vital de menores personas en situación de dependencia y vivienda. También la eficacia y la eficiencia de las políticas mediante la coordinación de servicios, la cooperación territorial, la participación de los actores sociales, la información, la innovación social y la transparencia. Por eso nuestra misión entendemos que es hacer especial hincapié en conseguir que la sociedad sea partícipe de estas medidas, impulsando que formen parte de nuestra agenda, de la agenda pública e impulsando medidas que nos permitan combatir de manera decisiva la pobreza y la exclusión social y, la, y, la, y hacer eh, una verdadera labor de protección social. En cuanto a la gobernanza, señalar que participamos en diferentes programas de innovación social como la, la erradicación del chabolismo histórico, los pactos locales para mejora de la inserción social que se prevén ampliar con una nueva convocatoria para llegar a nuevos entornos territoriales a esos pequeños núcleos de población a los que me refería anteriormente, donde entendemos que también resulta mucho más difícil llegar con acciones sociales concretas y también a los procesos de coordinación y mejora de la empleabilidad. Y bueno, como ejemplo de ello, podríamos poner varias jornadas y actividades que hemos desarrollado desde esta consejería, pero en este caso, eh, si me permiten, nosotros apostamos por el futuro, por ese futuro que se va a desarrollar y que va a tener oportunidad de informarnos en el desarrollo del, del programa, del seminario, también el director general de Servicios Sociales, José López Mellado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta. Muchas gracias, Isabel Franco. Te agradezco particularmente tu compromiso con la red, con la EAPN, pero también y sobre todo con las entidades que forman parte de, de la misma. Te eh, Cojo la palabra, y, y, porque queremos que siga insistiendo en la necesidad de coordinación institucional. Sabemos que lo haces desde tu responsabilidad. También sabemos que, tiene, y que has hecho desde tu responsabilidad lo que has podido para que se apruebe la Ley de Servicios Sociales. De hecho, está ya en la Asamblea Regional. Te seguimos pidiendo que desde la responsabilidad que tienes y la influencia, a ver si la Asamblea Regional mueve ficha y aprueba la ley lo antes posible. Y, por supuesto, también sabemos que desde, desde la responsabilidad que tiene y toda la fuerza que te permite el trabajo, el, sabemos que vas a hacer todo lo posible para que el plan reactiva recoja todas las medidas del pacto de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Así que insisto, una vez más, muchísimas gracias por tu presencia, por tu intervención y, y sobre todo por tu tiempo. Y ahora tiene la palabra José Manuel, que sigo sin verte, pero te escucho. Buenos días, gracias Rosa. Eh, bueno, lo primero, agradecer a EAPN. Eh, yo disculparme de que me podáis solo ver en negro, pero me aseguran que a lo mejor desde el móvil Sí que vais a poder verme y así Marcelo me lo afirma. Y agradecer a EAPN el que pueda estar con vosotros en estas jornadas representando a la Dirección General de Diversidad, la actual Dirección General de Diversidad Familiar y, y Servicios Sociales. Primero porque me permite volver otra vez, ya saludé a Rosa y a Marcelo, me permite ahora en la mesa saludar a Isabel y a Carlos, que como bien decía, pues eh, esta situación actual pues nos ha podido vernos tan habitualmente como en otras, en otras ocasiones. Y eso también me permite, de alguna manera, también eh, agradeceros y felicitaros a la organización porque justamente por la situación actual para nosotros es importante el esfuerzo que estáis realizando eh, para poder mantener esta actividad ¿no? que nos une a los diferentes profesionales y que son actividades que promovemos también desde la Dirección General y que, por tanto, tengo que agradecer el esfuerzo que estáis realizando para poder mantener en la situación actual este tipo de actividades. Y también agradecer las intervenciones de Carlos y Isabel porque me permite un poco cuál sería la línea de continuación en las tres cuestiones que me planteabais a la hora de puntualizar en referencia a la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y, por tanto, el poder enfatizar su contexto. Es decir, cuál es la razón que el 22 de marzo de 2019 aprobáramos en Consejo de Ministros este instrumento y esto es lo que quería enfatizar porque para nosotros es un instrumento nacional que nos permite dar respuesta al marco europeo que ha planteado tanto Carlos como Isabel a lo largo de sus intervenciones en referencia a lo que denominamos el semestre europeo. Y en esto sí que de algún caso tengo que pararme un poco porque quizá eh, no conocemos que a la hora de lo que es la revisión anual del Programa Nacional de Reformas a nivel de, de España y de todos los países miembros de la Unión Europea, eh, nuestra Dirección General participa como en la Delegación Española del Comité de Protección Social y esta es la razón que sea nuestra Dirección General la que asume la coordinación, seguimiento e implantación y, y por tanto todo lo que es la gobernanza eh, junto con los diferentes participantes a la hora del diseño y la implantación de la Estrategia Nacional. El Comité de Protección Social, junto con el Comité de Empleo, eleva al Consejo ESCO cuál es el análisis de situación y de diagnóstico de los diferentes Estados miembros y es lo que nutre, lo que desde la Comisión se publica a principio de año como informe de país, lo que sería el country report. Y esto es lo que permite el inicio, junto con lo que es el estudio de la propia comisión, lo que permite el inicio del semestre europeo y por el cual cada uno de los gobiernos elabora su programa nacional de reformas que tiene que presentar en abril en cumplimiento con ese ciclo de gobernanza que se utiliza en la Unión Europea. Y en ese conjunto de desafíos, que era una de las preguntas que también me decían que insistiera desde la mesa, dentro de esos desafíos en distintas políticas que sitúan, en este caso, a España, se ha encontrado siempre el desafío de la prevención y la lucha contra la pobreza y la desigualdad económica. Y es por ello... Que en el anterior programa nacional de reforma ya se planteó la aprobación de este instrumento nacional. Y por eso, para nosotros, la estrategia nacional y el grado de su implantación y desarrollo es lo que nos permite responder como país ante la Unión Europea de este desafío a la hora de, eh, como ha comentado Carlos, de la pobreza económica y sus... Eh, consecuencias y sus consecuencias sociales. Ahora bien, es verdad que en el periodo anterior eh, las tasas que ya se han mencionado del nuevo indicador que nos mide en la situación de la pobreza y la exclusión social, las tasas AROPE, se habían incrementado de una manera importante desde la anterior crisis del 2008. Pero también es cierto decir que la pobreza económica, como ha marcado Carlos, ha sido, junto con los problemas del mercado laboral en España, dos factores estructurales. Por tanto, independientemente de que haya habido incrementos importantes en el periodo de poscrisis, es cierto que España siempre ha tenido un problema estructural de desigualdad económica y así, se ha hecho reflejar en cada uno de los country reports que os he comentado anteriormente. Y por tanto, esa es la razón de que coordinar a través de una estrategia nacional las políticas económicas y sociales creíamos que era un papel importante y en ese diseño y aprobación es lo que dedicamos en el periodo anterior el poder aprobar en 2019. Es cierto que esta situación de consecuencias sociales que produce la pobreza, como tiene su efecto multidimensional, indudablemente tiene que estar basado en diferentes políticas transversales, lo se ha comentado en las intervenciones anteriores que van desde lo económico y por tanto también la fiscalidad pero también eh, políticas de empleo, políticas de vivienda, políticas de servicios sociales e incluso eh, contemplar la eficiencia y la eficacia de la coordinación de estas políticas, como incluso ha mencionado Isabel, en los tres niveles de la administración, tanto del Estado, tanto la Administración General del Estado, como la Administración Regional y la Administración Local. Es por ello que en el diseño e implantación de esta estrategia nacional nos planteamos cuatro metas estratégicas. Yo ahora voy a intentar ser muy puntual con estas, pero todos los compañeros podéis verlo en la página web del Ministerio, que por cierto... Eh, sigue llamándose como el anterior ministerio en el cual estábamos unidos de sanidad y bueno entrando con la de Ministerio de Sanidad Servicios Sociales Igualdad podéis seguir entrando en la página web y poder extraeros el documento y por tanto ir viendo las diferentes actuaciones que se han ido aprobando en la comisión interministerial a la hora de las distintas políticas pero sí hacer un recorrido de ellas, sobre todo porque varias se han mencionado en la mesa y, en segundo lugar, porque han sido medidas destacadas tanto desde el inicio del 2019 como ahora con aprobaciones en el 2020. Indudablemente, decíamos que la pobreza es económica y, por tanto, la primera meta fundamental, luego es la primera, no solo porque es la primera, sino también porque es prioritaria, es combatir esta pobreza económica y, por tanto, con dos objetivos que se han mencionado, con un objetivo transversal de política económica, a la hora que evite o reduzca la desigualdad económica, esto incluye indudablemente a nivel técnico yo creo que está claro el introducir importantes elementos fiscales que sean necesarios para reducir esa desigualdad económica, pero también sobre lo que está más en nuestro ámbito, lo que sí nos permite es trabajar sobre un sistema de garantía de ingresos mínimos y por tanto ya desde el año pasado la estrategia contemplaba que dentro de sus principales actuaciones y, por tanto, de medidas que tenían que estar en el plan operativo de cada uno de los años que contempla esta, tenía que ser la de reforzar y avanzar hacia el ingreso mínimo vital. Quizá todos recordamos cómo hubo un primer intento hacia lo que es eh, reforzar la prestación por hijo a cargo y que es cierto que está muy focalizado, incluso sigue estando muy focalizado hacia combatir la pobreza severa en ningún caso, indudablemente, incluso con la aprobación actual en el 2020 del ingreso mínimo vital a nivel estatal, que indudablemente va a reforzar un, desaf un desafío que nos marcaban desde el pilar europeo de derechos sociales, que era justamente el tener una amplia cobertura del sistema de garantía de ingresos y que, como se ha comentado, somos conscientes que este ingreso mínimo vital lo que va a permitir es combatir en primer lugar la pobreza severa. Y como se ha mencionado, también quiero destacarlo, en particular la pobreza infantil, es decir, la pobreza económica que sufren los hogares donde viven y se desarrollan nuestros niños y nuestras niñas. Esto como primera meta estratégica y por tanto que me permite ya, plantear como una primera medida cumplida y que tiene que desarrollarse reglamentariamente en el 2020 y así lo vamos a reflejar en el plan operativo que intentamos, salvo con esta situación, adelantar lo antes posible, el enfatizar la aprobación del ingreso mínimo vital en este año. Hay una segunda meta estratégica que también no podemos eludir, que es fundamental, que es la inversión tanto en lo que es educación como en las políticas de empleo. En definitiva, ese refuerzo de lo que es la formación y la cualificación, tanto desde el ámbito de la formación, como desde el ámbito de la capacitación en las políticas activas de empleo. Hay una tercera meta estratégica que también ha salido en, la, en las exposiciones de la mesa, que es el refuerzo de la protección social. y, Por tanto, que junto con estas políticas económicas de redistribución tengamos también el refuerzo de un sistema de protección social. Se ha visto evidente en esta crisis del COVID, se ha visto evidente la importancia de la inversión en el sistema público de sanidad. Pero de, de, dentro de nuestro ámbito, de los profesionales, que lo que podemos dedicar nuestro esfuerzo es hacia la atención social de esas consecuencias eh, sociales, realmente eh, también se ha puesto en evidencia el refuerzo del sistema, la necesidad de reforzar el sistema público de servicios sociales. Y por tanto, aquí... Sí me interesaría enfatizar una de las medidas que se han realizado ahora en el 2020 y que han tenido esa finalidad, indudablemente en respuesta a la situación de crisis social que ha desencadenado el problema sanitario de la pandemia del COVID. Me estoy refiriendo a una transferencia importante desde los fondos de contingencia que es el crédito presupuestario con el cual nosotros podemos trabajar desde la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, tanto de 25 millones eh, dirigido a infancia y en concreto a comedores escolares cuando tuvo que producirse el cierre del sistema educativo, como el fondo extraordinario para fundamentalmente el refuerzo del sistema público de servicios sociales de 300 millones que eh, se aprobó a la hora de poder no solamente eh, dirigir servicios que se te habían tenido que cerrar tras la situación del estado de alerta, sino también reforzar las plantillas tanto de los servicios sociales como de las residencias y de otras prestaciones que se necesitaban. En este caso, las distintas comunidades autónomas en la transferencia de, esos, de ese fondo extraordinario priorizó cuáles iban a ser los proyectos que estaban conveniados con el ámbito municipal y que por tanto se habían dirigido para paliar las situaciones sociales que el COVID-19 estaban, estaban produciendo. Hay, es verdad, una cosa buena de este fondo extraordinario, es que como son fondos de contingencia, nos exige, en esa responsabilidad pública que se ha remarcado en la mesa, nos exige a las administraciones a dar cuentas, a realizar un esfuerzo de evaluación trimestral del de impacto y de... Eh, la atención que se está realizando a través de los proyectos aprobados con este fondo. Es un fondo de transferencia a través del fondo de contingencia dentro de la administración, luego, por tanto, exige la evaluación trimestral, es decir, un, enviar a Hacienda un informe trimestral de cómo se está conllevando la ejecución de esta. Pero nosotros nos hemos planteado una evaluación dentro de las deficiencias que tenemos y que luego comentaré de nuestros sistemas de información, pero sí nos hemos planteado una evaluación un poco más exhaustiva, tanto de lo que es la distribución de las personas atendidas a través de este fondo como eh, los distintos niveles de gasto que se han realizado en los proyectos. Luego, por tanto, esta medida importante junto con los tres millones de superávit que también se permitía utilizar a través de la aprobación del Real Decreto nos eh, ha permitido desde las acciones y dentro del marco del paraguas de la estrategia también atender lo que son las consecuencias sociales que ha tenido el COVID-19 me planteaban que eh, pudiera hablar de cuál es el seguimiento que está realizándose de esta, de esta estrategia como instrumento nacional y que, por tanto, nos sirva de paraguas para la coordinación de las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social que se están realizando en los otros niveles de la administración. Y ese seguimiento lo realizamos a través de diferentes planes operativos, la propia estrategia, um, Avala el que se realicen de manera anual planes operativos para la ejecución de las diferentes medidas de acuerdo con las actuaciones que se plantean en la estrategia. El año 2019 hicimos un esfuerzo, a pesar de no tener presupuesto, de eh, no tener presupuesto nuevo, es decir, de trabajar con la prórroga del presupuesto de años anteriores, un esfuerzo de identificar en la comisión interministerial con las diferentes eh, unidades administrativas que estaban implicadas en la estrategia, el poder identificar las modificaciones presupuestarias que se habían realizado para reforzar de alguna manera los compromisos del gobierno y que por tanto dieran a una respuesta a un plan operativo en el 2019. Y esto es lo que se publicó que consiguió publicar a finales de año, eso es cierto, y que también podéis consultar en la misma página web que he visto, que los coordinadores de las jornadas tienen ya volcado en el chat y que yo invito a que todos podáis entrar, incluso que os sirva para focalizar las diferentes preguntas. Ahora mismo estamos en la elaboración, es verdad, con retraso, debido a lo que fue el estado de alarma, y por tanto, la resolución de las distintas dinámicas de trabajo que nos planteamos de participación dentro de la estrategia y de los planes operativos, pero estamos trabajando con una propuesta de plan operativo 2020, como ha anunciado antes Carlos, y que queremos, aunque vamos con retraso, queremos tras el verano el poder entrar dentro de lo que es la gobernanza de la estrategia que es eh, introducir la participación de todos los actores que forman parte, no solo la aprobación de la comisión interministerial y por tanto lo que ha sido el plan operativo del 2020, sino también el consensuarlo y el trabajarlo con eh, los grupos del tercer sector que han estado muy activos en la estrategia, en la elaboración de la estrategia y que queremos que también podamos retomar esa actividad a partir de lo que es el grupo de inclusión del Consejo Estatal y en el cual intentaremos eh, que podamos convocarlo junto con Carlos lo antes, lo antes posible. Y hay una tercera cuestión que yo no quería cerrar mi intervención y que de alguna manera eh, me pedían también. Y es que, ligando con el principio de cuáles son los desafíos que se suponen que deben acometer la estrategia y sus planes operativos, también como estos desafíos en responsabilidad pública, trabajamos en colaboración con el tercer sector. Los que nos dedicamos como profesionales de los servicios sociales sabemos que nuestra responsabilidad pública es la atención social de estas consecuencias que producen la pobreza, la pobreza económica. Pero indudablemente el desafío que une a las administraciones y que debe forzar a estas es la lucha, el combate contra la desigualdad económica y cómo podemos reducir nuestras cifras de tasas de arope, de tasas de riesgo de pobreza y de exclusión social. Estamos en un momento crucial, no solamente por un momento de epidemia y de sus consecuencias sociales, sino también estamos en el momento de finalización de la estrategia europea, es decir, de la Europa 2020. Y por tanto, aunque estemos alienados como política palanca, que se ha comentado ya en las intervenciones anteriores, respecto a la Agenda 2030, tenemos en lo que es el objetivo de desarrollo, sobre todo, de pobreza y de desigualdad. Tanto es así que la estrategia es una de las políticas palancas prioritarias dentro de lo que es la agenda española, pero tenemos el desafío de evaluar qué ha pasado con la estrategia Europa 2020, cuál han sido, de alguna manera, su impacto dentro de cada uno de los países de los Estados miembros de la Unión Europea y cuál va a ser los siguientes pasos post-2020, como se ha remarcado, si realmente vamos a conseguir un refuerzo social en lo que ha sido clásicamente la estructuración del Fondo Social Europeo y, por tanto, el próximo diseño y aprobación de lo que son los fondos estructurales, los fondos europeos multilaterales que tienen que aprobarse en este nuevo periodo de planificación presupuestaria de la Unión Europea. Pero en esto tenemos un desafío, tanto la administración, un desafío conjunto, tanto la administración como el tercer sector, y es poner en evidencia cuál es la situación social del país y por tanto, en qué se van a emplear esos fondos que se están solicitando desde los Estados miembros a la hora de que se estructure los fondos estructurales. Luego, por tanto, ahí tenemos un papel conjunto y con ese papel conjunto dentro de lo que es el trabajo con la Comisión Europea, esperamos que llegaremos a un buen puerto en el nuevo periodo de financiación plurianual que nos plantea la Unión Europea. Muchas gracias, espero haber cumplido más o menos los tiempos. Muchas gracias José Manuel, muchas gracias por la exposición, por la claridad, por dejarnos claras varias cosas, que es importante la inversión en educación, en formación y en políticas de empleo para el Ministerio. Que es muy importante el refuerzo en la protección social y la inversión en el sistema público de servicios sociales, que refuerzan la importancia de la estrategia, de, perdón, de la gobernanza en la estrategia para poder hacer un seguimiento y una evaluación de la misma, y que tenemos muchos desafíos por delante. ...para la lucha contra la pobreza y la exclusión social, tanto desde el Ministerio como con la colaboración que sí... ...y si os parece, no sé si habéis hecho alguna pregunta. Tenéis la oportunidad, puesto que no hay... de que lo podáis hacer en viva voz. Podéis pedir la palabra por el chat y hacer alguna pregunta en viva voz, si os parece... No, no, no hemos tenido éxito con las preguntas. No, no tenéis preguntas, lo tenemos todo claro. Ah, sí, tengo una pregunta. Vale, Jesús, tiene la palabra. Jesús Almerón de, de Secretaría Gitano y de la Red de Murcia. Adelante. Eh, sí, primero hay que quitar el audio. Perdón, hay que ponerlo. Mira, yo... A ver, eh, si, la, si el título va sobre... La integración de políticas, yo creo que el esfuerzo eh, no, es que, no es que cada consejería o cada departamento haga sus políticas, sino que, mm, que las compartan, que las trabajen y que se haga eh, de una manera pues, muy, muy coordinada, porque si no al final eh, no terminan de servir. Y a veces esta, esta es una dificultad eh, tremenda que hay medidas, que hay acciones de diferentes consejerías o diferentes eh, ministerios y realmente integrar las políticas para eh, intervenir de manera integral eh, es, muy, es muy complicado. Eh, yo creo que eh, aparte de, de esas eh, cosas, tienen que existir luego eh, eh, cuestiones también muy claras, no solo políticas, sino planes y estrategias. Yo creo que por, aquí, por ahí... A nosotros todavía nos falta, nos falta mucho por, por hacer. Es, es, las políticas se tienen que concretar, se tienen que traducir a través de planes y estrategias. Y yo creo que aquí estamos un poquito verdes. Y luego, eh, creo que también sería eh, muy interesante eh, los in indicadores del interés por, eh, porque esas políticas de, de lucha contra la pobreza y la inclusión eh, las podamos, las podamos valorar eh, para saber si realmente eh, van en, en la línea que pensamos que, que podrían ir y voy a poner tres ejemplos eh, eh, la pobreza se combate mm, bajando impuestos por ejemplo eso podría ser un indicador para ver si las políticas responden o no responden a, a, a cosas eh, por ejemplo eh, cuando sabemos que la situación, en, en este caso, por ejemplo, de la enseñanza, eh, que es una prioridad, que es, es, es un, un ámbito fundamental, eh, pues a veces cuando hay eh, fondos, eh, ¿a, ¿a dónde se destina? ¿Por igual a todos los centros educativos o habría que establecer también eh, prioridades? Y luego, por ejemplo, algo que tiene que ver con la participación y el interés de que estemos es... Eh, si, se, si se pone, eh, la consejera lo ha planteado, Rosa, no me acuerdo, si se habla de, de reactiva, para hablar de lucha y de medidas y tal, y, y el sector no está, no está donde se habla eh, también de riqueza, no solo de pobreza, no solo de servicios sociales, sino de políticas que generan crecimiento, que generan desarrollo, y no estamos, pues yo creo que también es un indicador eh, que a veces no ayuda ...a la bonanza... ...de las intenciones... Pues, ...gracias... ...Jesús, ¿a quién le lanzaban la pregunta? Eh, ...no era exactamente una pregunta... ...yo creo que era... <risa> ...una intervención... Eh, pues. ...bueno, ¿quién quiere que responda? Yo ...hay, hay, hay una cuestión importante... ...gracias Jesús... Llevamos mucho tiempo sin verte, no te recordaba hoy así con barba, o sea que todo ese tiempo llevamos sin vernos, ¿no? Eh, como poco, El, hay una, he hecho, he hecho vagano, Carlos. <risa> hay una, un elemento es que coincido con la reflexión que has hecho, no es verdaderamente no era una pregunta era una reflexión, ¿no? Y si es necesario es que cuando estamos hablando de esa eh, de esa integración de, de políticas, no es que cada uno haga una cosa. Es verdad que cada uno tiene que hacer lo que le corresponde, pero tienen que tener una, una misma línea ¿no? de, de conexión ¿no? eh, para ver que se van complementando, verdaderamente, porque si no, haciendo cada uno lo que le corresponde, pueden terminar haciendo cosas contraproducentes, unas eh, con respecto a lo que hacen otros. ¿no? Por lo tanto, es, es especialmente importante que existan esos elementos de estrategia, ¿no? que, que últimamente ha caído como como que ha perdido valor, ¿no?, como, porque sabemos de estrategias, pero, pero que son necesarias, ¿no? Y, y un elemento importante de las estrategias es la, la estrategia consensuada y, y dialogada, ¿no? Eh, y decir que, además, José Manuel, eh, que participó en el proceso, la Estrategia Nacional de Contra la Pobreza ha sido una estrategia muy dialogada eh, y muy consensuada a nivel estatal, eh, también con las entidades sociales, ¿no? desde luego en el ámbito del Consejo Estatal, del Grupo de Inclusión del Consejo Estatal, donde los, los propios funcionarios del Ministerio han estado implicados, el anterior director general que se volcó en ella y las entidades sociales que han estado haciendo propuestas. Luego hay cosas que salieron, otras no, pero ha generado cierta sensación de pertenencia ¿no? que hace que la gente la quiera defender y quiera que se ponga en marcha. Ahora hay que operativizarla, que es lo que le falta. ¿no? Es decir, está bien hacer las estrategias. Pero luego el paso importante es luego operativizarlo. Y operativizarlo significa medidas concretas, con fondos añadidos y removiendo eh, obstáculos que algunas veces son jurídicos y otras veces son estrictamente mentales, ¿eh? que también nos afectan Y cuando también las entidades sociales, en esto también tenemos que plantearlo, que muchas veces eh, plantear cambios importantes también significa plantear cambios en nuestra forma de hacer, en nuestra forma de actuar, y en nuestra forma de relacionarnos unos con otros, ¿no? Porque cuando hablamos de una estrategia eh, y de colaborar entre entidades no significa que cada uno haga lo suyo según le da Dios a entender. Es que si tenemos una estrategia también significa que a lo mejor nuestros métodos los tenemos que eh, adecuar a, la, a esa estrategia y tenemos que, que ceder en algunos elementos que consideramos sacrosantos para nuestra forma de intervención, porque tenemos que adaptarnos también a la forma de intervención de otras entidades y de ver cómo nos relacionamos. Verdaderamente es algo importante, pero eso, si se hace un proceso dialogado y consensuado de configuración de las políticas, de las estrategias y demás, eso es mucho más fácil. Es mucho más complicado si luego al final lo que hay, toma esto lo que he hecho y vamos a ponerlo en práctica. Porque entonces lo que lo que obtendremos será un papel que puede terminar en, en un cajón en cualquier momento que venga una, un mal aire, ¿no? Y demás. Si, si me permitís, también por, por reforzar lo que comenta Carlos, eh, bueno, reforzar y agradecerle que eh, la, sus palabras de que la estrategia nacional ha pretendido, uno, trabajar bajo la base del consenso y dos, ese reto que teníamos realmente de integración y de coordinación de, de políticas. Eh, ahora tenemos, como bien se ha comentado, el reto de los planes operativos. Yo, yo plantearía dos retos. Tenemos reto de planificación para el tema de la implantación en sus planes operativos. Es verdad que diferentes situaciones nos han hecho que hemos tenido que reconducir esos, esos planes operativos, pero también tenemos un reto que no se ha mencionado y que yo creo que ha sido evidente en esta crisis, todavía más de lo que pensábamos. Y es que es muy, diferent, muy difícil que podamos planificar los técnicos si no tenemos sistemas de información robustos. Eh, hablabais de o Hablaba Jesús de justamente indicadores de evaluación de esas, de esas políticas. Y ahora mismo tenemos un desafío importante. Las estadísticas que tenemos oficiales, no nos van a dar una imagen, eh, vamos a decir, actual de las consecuencias sociales que tenemos ahora mismo. Luego, por tanto, eh, ya se ha visto el problema que ha tenido Sanidad a la hora del seguimiento de esta pandemia para conseguir sistemas de información, pues este reto, eh, lo que es una estrategia nacional, eh, pues sigue siendo fundamental como le está ocurriendo a los propios servicios sociales, cuando a partir de ahora podamos saber dónde están las mayores necesidades y dónde tenemos que realizar las mayores inversiones. En esa línea también estamos haciendo un esfuerzo de configuración de un sistema nacional de información que nos permita, aprendiendo de todo lo que está aprendiendo Salud, el que tengamos eh, con un cierto tiempo una información más inmediata que nos permita eh, un buen diagnóstico y la planificación de nuestras políticas. ¿no? Quería también comentarlo. Muchas gracias, José Manuel. Estamos fuera de tiempo, pero tenemos dos preguntas. Una es para Carlos sus desde que la hace Marta de La reza coge y otra de Claudia Carrasquilla. Eh, digo, paso, os digo las dos. Pero yo también quería, tengo unas preguntas cuando queráis, si me, dais, si, me si me lo permitís. Pero no te veo. Todo eh? Sí, yo sí, Omar. Sí. Omar. Oiga, vale, pues tenemos oiga. tres preguntas. La primera, a Carlos, es si han analizado que en la red laboral no hay políticas de inclusión, pues son muy pocos los inmigrantes legalizados que trabajan para Mercadona y otras empresas a la vista de lo que se, a la vista de lo que se ve, valga la redundancia, y que los trabajos precarios siempre tienen una sección de la población y la pobreza se matiza en ella. ¿Qué me dice al respecto? Bien, hay, hay, una, hay que tener en cuenta determinadas cuestiones. Por ejemplo, permite que... El, Voy a intentar ser rápido aunque es un poco complicado el contestar rápido a esta pregunta, ¿no? Eh, si vemos las, las medidas económicas que está preparando la Unión Europea, para hay un apartado que es eh, inmigración y protección de fronteras. Verdaderamente, la mayor parte de ese dinero es para protección de fronteras, no es para inmigración, ¿no? Eh, que, eh, y que es lo que estamos reclamando, que exista dinero para los procesos de integración. Y procesos de integración eh, va más allá de, eh, de regularización, que por supuesto sería, es el primer paso, la, el tema de la regularización de las, eh, de las personas, no, pero el segundo es eh, el tener procesos de, de, de formación, capacitación y demás. Y el, en los procesos de integración lo que ha ido ocurriendo y, y hemos estado viendo es que generalmente la población inmigrante cuando ha llegado a España, también en parte eh, fruto de los procesos no ya de regularización como personas sino también de regularización de, de títulos académicos etcétera es que van ocupando puestos de baja cualificación no estos puestos de baja cualificación hacen que sea eh, que a eh, que son empleos de, de con muchas menos eh, con eh, con mucho peor salario menos estabilidad peores condiciones etcétera por lo tanto hay una cosa que se produce y es que se termina asociando la, la, ese, ese, ese empleo de baja cualificación o de baja calidad con población inmigrante cuando lo que siempre es, siempre ha sido el empleo de personas en situación de pobreza, es decir, que verdaderamente quien ocupaba esos empleos cuando no había inmigrantes eran también las personas pobres que había en este país aunque fuesen nacionales es decir, que eso no ha cambiado eh, verdaderamente, lo que ha cambiado es las personas que ocupan esos empleos, pero esos empleos siguen siendo unos empleos de baja cualificación por lo tanto, ¿qué, qué es lo que tenemos que hacer? Primero, tenemos que actuar sobre la calidad de los empleos ¿no? y después tenemos que, tra hay que trabajar sobre las políticas de integración y de inclusión. Y eso va más allá de, de, de la regularización, que por supuesto es necesaria, tiene que ver con el tema de idiomas, tiene que, tiene que ver también con el sistema educativo, eh, que, donde atender verdaderamente la diversidad de una manera efectiva y tiene que ver también con los elementos residenciales. Por lo tanto... Eh, para actuar hay que actuar de una manera mucho más, eh, mucho más general de lo, que, eh, de lo que se hace y hay que actuar también con la población autóctona. no Cuando se están hablando del proceso de integración de personas inmigrantes, no es que los inmigrantes tengan que coger y, y decir esto es lo que tenéis que hacer, no sé qué, no, no, es que a la población autóctona también hay que trabajar con ella, no porque pues, la, la realidad de la población está cambiando, esta va a ser una, una sociedad cada vez más diversa, por lo tanto, es necesario que tengamos que hacerlo. ¿no? Eh, también Claudia nos pregunta eh, que los acuerdos y diálogos para construir políticas y estrategias que dentro de la administración y entidades, pero ¿y la ciudadanía cómo implicarla? Eh, es que las entidades tenemos una obligación y es que cuando decimos que somos escuela de ciudadanía tenemos que cumplirlo, no solamente decirlo, que algunas veces somos un poco declarativos y poco proactivos, ¿no? Eh, y entonces... Eh, ahí, eh, eso está dentro de nuestro de nuestro debe. ¿eh? Eso no es, eso no solo tenemos que pedir a la administración, eso no tenemos que hacer nosotros. Es decir, tenemos que crear, verdaderamente tenemos que tener unas bases sociales y estar implicados en la comunidad en la que estamos trabajando. ¿no? Es, es, cuanto más base social tengamos y más implicados implicado estemos con la comunidad, posiblemente más implicada va a estar la ciudadanía, porque más nos van a controlar. Esto, eh, que queda muy bonito muchas veces es incómodo porque eso nos hace tener que dar explicaciones a terceros, ¿no? Y, y bueno, pues eso siempre, siempre cuesta, ¿no? Pero si queremos ser escuela de ciudadanía, si somos la sociedad civil articulada, si decimos que somos la voz de eh, una voz comunitaria, pues tenemos que estar en la comunidad y tendremos que coger e interactuar con la comunidad para que lo que nosotros defendemos ante las administraciones también sea algo que está defendiendo la sociedad en sí misma. Por ejemplo, en EAPN, los encuentros de participación de personas en pobreza, y, eh, es un elemento de, que, que, que quiere ir por esa vía, pero luego también, cuando estamos cuando una entidad está actuando en un barrio, tiene que estar implicada sus usuarios en todo lo que ocurre en ese barrio, con las asociaciones de vecinos, con las asociaciones infantiles, con las juveniles, desde un poco eh, estar en la vida comunitaria, porque si no, entonces somos una cosa más que hay ahí, ¿no? Y, y entonces sí es verdad que la ciudadanía puede quedar... Un poco apartada, ¿no? Eh... Gracias, Carlos. Faltaba bueno, una pregunta, ¿verdad? Lo... ¿Más? Pues... Aparecía Marciel, eh, ¿cómo escenar la legalización de inmigrantes y esta inclusión imprescindible para que no tengamos más. Eh, eh, para no tengamos más pobres, sino verdadera mano de obra productiva que no viva la existencia. Bueno, primero hay que decir, hay que recordar que eh, se decía hace unos años, ¿no? Aquello de que eh, buscábamos, eh, buscábamos eh, mano de obra y nos llegaron personas, ¿no? Y entonces, claro, nos llevamos una sorpresa en esta historia pues un poco es esto, ¿no? Eh, no es una cuestión de las personas, es una cuestión de las condiciones de, la, eh, de trabajo. Eh, hay que con mejorar las condiciones laborales, hay que mejorar las condiciones de vivienda. Por ejemplo, cuando se dicen es que se nos van a saturar los servicios, no sé qué, no, no, mire usted, es que los servicios se tienen que adaptar a las personas que viven en el entorno. No, no, no, no, no excluir a gente del entorno para que el servicio no quede, eh, que, quede inmaculado, impoluto. No, no, mire usted, tiene, si usted tiene en su municipio, están viviendo 10.000 personas, no puede tener usted un servicio preparado para 4.000. Eso es imposible. Tiene que estar adaptado para 10.000 y lo que le pueda venir más. Porque, claro, cuando la gente llega, que por cierto, ya se, ha ido, ya se nos ha ido en parte la, la tontuna esta de que porque cambiemos una ley va a haber un efecto llamada, porque vamos... Eh, cuando llegó la crisis, las leyes no cambiaron y los inmigrantes eh, prácticamente dejaron de llegar eh, o llegaron muy pocos y muchos se marcharon. Y ahora, y todo hemos visto, eh, yo puse el ejemplo en el Congreso de los Diputados, eh, miren, en, en el País Vasco el nivel de cobertura del ingreso mínimo, el ingreso mínimo, eh, como se llama allí en el País Vasco, es del 99, 98% y además está en 700 euros, no en 462. En Andalucía el nivel de cobertura... Es del 5% y está en 400 y pico. Si la gente, si los inmigrantes o la gente pobre se, move, se moviese por, por, el, por el nivel de, de, del ingreso mínimo que se da en cada sitio, estarían todos los inmigrantes en el País Vasco. Es más, todos los pobres hubiesen ido al País Vasco, automáticamente. Y no. Y el nivel de inmigración que hay en Andalucía en el País Vasco es prácticamente el mismo. Varían en dos centésimas. Varían. Por lo tanto... Cuidado con las cosas que nos inventamos. Estamos hablando de las condiciones de vida de la gente y son las que nos tenemos que centrar. Y luego creo que estaba, que había pedido la palabra eh, Omar. y, y Omar, y adelante si quieres, la, eh, dices la pregunta. Vale, eh, yo me llamo Omar, soy de Senegal y llevo aquí ya casi 15 años ya. Estoy trabajando en la fundación CEPAIM, que es muy bien, es segura. Y es la primera vez que asisto a, esto, a este debate, seminario, y me alegro mucho de, de ser participante en este, ¿cómo se llama? El seminario. Eh, estamos hablando de la pobreza y yo a, a veces, muchas veces me pregunto, eh, por eso voy a preguntar a vosotros, para vosotros, ¿qué es la pobreza? Porque yo vengo de un país donde se, se dicen son lo más pobre y por eso antes de seguir me gustaría que me contestaréis para vosotros qué es la pobreza en realidad eh, vamos a ver la pobreza aquí en, en, en europa la consideramos como un elemento como un elemento relativo es decir la uno es pobre eh, entendemos que uno es pobre según el entorno en el que vive y demás es decir eh, si eh, tú estás viviendo en España, posiblemente si tienes unos ingresos de, eh, al, al mes de 300 euros, evidentemente eres pobre. Eres además muy pobre. Y además, si estás viviendo en Suecia, estás en la miseria. Porque con 300 euros ya estás simplemente en la miseria. Posiblemente si ganas 300 euros al mes y estás eh, y estás viviendo en Ruanda, pues tu situación no es tan mala. ¿No? Por lo tanto es un tema de, de pobreza la pobreza relativa por lo tanto hay que tenerlo en cuenta el entorno en el que vives eso es eso es necesario ojo y luego hay pero sí hay unos mínimos que deben de estar cubiertos que tienen que ver que tienen que ver con la subsistencia, una subsistencia decente y digna es decir la capacidad de alimentación de vivienda y de, y, y de poder tener una proyección de vida digno indistintamente del entorno en el que estás viviendo. Por lo tanto, son dos niveles. Por un lado, la pobreza relativa que tiene que ver con el entorno en el que vives, y luego unos mínimos claros de más allá de la subsistencia que se debe preservar para cualquier tipo, para cualquier persona. Bueno, eh, yo antes de venir aquí eh, tenía ilusión de llegar en Europa con la información que nos llega ahí, para mí pensaba que en Europa no hay pobreza, pero a mi sorpresa, eh, cuando llegué aquí y me salían la, las lágrimas a veces cuando veía a la gente en la calle. Para mí no, no es la pobreza, es el sistema. El sistema europeo que no es lo mismo que el sistema en África. África, por ejemplo, en Senegal, que yo donde vivo, hay pobreza. Pero la gente no se duerme en la calle. Es verdad, hay gente que bendiga en la calle, pero dormir en la calle porque no tiene trabajo o porque no tiene dinero para alquilar. No, porque aquí en, en, en España hay mucha vivienda, pero la liquidez la está muy alta. Uh -huh. Entonces un, un padre que tiene cuatro hijos o cinco está cobrando aunque sean 1500 euros y te, te la, el alquiler te lo paga a 600 euros. ¿Cómo va a vivir con eso? Es el sistema que no, no, está, no está bien. Uh -huh. El otro lado que nos falta la solidaridad. La solidaridad que tenemos ahí en, en África, por ejemplo, que, que dicen que somos pobres, pero hay mucha solidaridad que aquí. Porque hace pocos días, ya desde que ha llegado el coronavirus, yo pensaba que nos van a permitir a, a ser unidos, como ha dicho Rosa al principio, nos van a unir. Pero es el contrario, porque hace pocos días yo ya casi no veo la noticia, porque me sale cosa, sale cosa que me, me sale la lágrima. Porque un, un, ¿cómo se llama? Hace pocos días en San Antón, eh, la, el, ¿cómo se llama? Los vecinos han salido reivindicar para que saquen la gente, los inmigrantes que acaban de llegar, que les saquen a la calle, porque tienen miedo de ser contagiados y y eso, una cosa que me, me duele mucho, que no sé, últimamente no veo casi la noticia porque veo cosas que no esperaba en, en España y ni en Murcia mismo, que es Murcia de este año es diferente del año que yo entré aquí. Eso es lo que quería aportar un poco. Eh, de decirte, y con, con esto termino porque ya vamos un poco más de tiempo. Decirte que cuando yo asistí por primera vez a una reunión del Comité Ejecutivo Europeo de, de la Red Europea contra la Pobreza, ahí me sorprendía ver allí a la red Euro, a la red sueca eh, de lucha contra la pobreza, a la red de, de Dinamarca, a la red de Noruega, y claro, luego ellos contaban ¿no? lo que tenían allí, claro, y que tiene que ver con esto que es. Y también una cosa importante, cuando la pobreza en, es, en, en España, que era mucho más extendida de lo que ahora también existía, ese, esa red de, de buena vecindad, o de vecindario, eh, solidaridad de vecindario, que hace que bueno, pues, eh, todos apoyan unos a otros. Cuanto más se desarrollan los países, hay una tendencia y es a invisibilizar la pobreza y a culpabilizar al pobre de la propia situación que está viviendo. Y en este caso, eh, dentro de esa categoría, además, si el pobre es claramente identificable, es decir, por, por una religión, por un color, por lo que sea que en este caso población inmigrante, pues entonces las tendencias, digamos, de rechazo pueden ser mucho mayores, ¿no? Con lo cual se mezcla la porofobia, la xenofobia y todo esto. Por lo tanto, es verdad que son necesitamos políticas de integración y políticas de integración mucho más potentes de las que tenemos en estos momentos. Bueno, es una pena que siempre tengamos que cortar en el, cuando se pone muy interesante que ha estado todo el tiempo y bueno, muchísimas gracias a los tres participantes en el diálogo, a Carlos Usías, a Isabel Franco y a José Manuel Morales. Muchísimas gracias a Marta, a Claudia, a Maricel y a Omar por la intervención y por las preguntas y tenemos que dar paso a la siguiente, a la siguiente mesa.